¿Y si tuvieras una herramienta con toda la información de tus clientes? Donde todo fuera más fácil, rápido y con más control. Un CRM web que esté en la nube, siempre a tu alcance, sin software y sin instalaciones. Te presentamos B2B Control. Ahora puedes controlar tu negocio desde cualquier lugar. Porque B2B Control te permite hacer acciones comerciales y de marketing de una forma más fácil y rápida. Administra tus contactos, gestiona tu agenda, llamadas y visitas comerciales, guarda conversaciones, realiza campañas de email marketing y analiza su progreso. Sin sorpresas ni pagos inesperados, sin compromiso de permanencia, toma el control de tu negocio y amortiza de forma inmediata tu inversión. Fácil y con más control. Rápido y completo. Personalizado y siempre a tu alcance. B2B Control, una herramienta de gestión empresarial que hace crecer tu negocio.